cuando el deportista o el ciclista quiere hacer unos entrenamientos o unas montadas que sean más de tres o cuatro horas, la nutrición se vuelve un factor muy importante. Es una mezcla especial de nutrientes que tiene el objetivo de hacer una recarga rápida de glucógeno a nivel muscular. Esta bebida le garantiza al deportista el suministro energético durante la primera hora de actividad física. Es muy importante, si no se utiliza esto, hacer un desayuno adecuado con rico en carbohidratos para lograr obtener combustible. En el durante, los geles, estos son muy importantes porque son concentrados de carbohidratos y su principal fin es aportar energía rápidamente al cuerpo. Después de la segunda hora de actividad física es muy recomendado utilizarlos cada 45 o cada 30 minutos dependiendo de la intensidad con que vaya. También tenemos las barras de proteína que se utilizan mucho en las montadas largas, montadas también más de 4 horas. Eh, porque a partir de las proteínas vamos a obtener fuentes de aminoácidos y también de carbohidratos que van a favorecer el aporte energético. Cuando terminamos de la actividad también manejamos bebidas de recuperación que ayudan a la reparación de las fibras musculares que se dañan con el entrenamiento.